Sobre la situación epidemiológica del país, el presidente de la República, Guillermo Lazo, fue claro. No va a haber confinamiento. Okay, clarísimo. Lo que yo le recomiendo, no se confíe porque el Omicron lo que está demostrando es que tiene un alto nivel de contagio. Estas declaraciones se dieron horas antes de que la mesa del COE Nacional resuelva nuevas disposiciones, entre ellas las relacionadas con la vacunación. Todas las personas que tienen eh, 60 años y tienen 5 meses de haber recibido su eh, segunda dosis, ya pueden recibir su dosis de, re, de refuerzo. Además se confirmó el número de contagios con la nueva variante Omicron. Tenemos 19 casos más de Omicron en el país, es decir, al momento tenemos 21 casos de Omicron que han sido eh, detectados y se encuentran en eh, vigilancia epidemiológica activa. Por ahora los, los casos de la Omicron aquí en el país... Eh, los que hemos detectado se encuentran sin complicaciones, presentan un cuadro leve, se encuentran en sus domicilios y con tratamiento para su, sus eh, sintomatologías leves. Por lo que se establecieron restricciones en las festividades próximas. Que se cumpla con la obligatoriedad de la presentación del certificado de vacunación o del carnet de vacunación en todos los lugares públicos, el 50% de aforo en restaurantes, en patios de comida, templos religiosos, dentro de los cines y teatros no se podrán consumir ni vender alimentos para evitar que la gente se saque las mascarillas, el 75% del aforo en mercados, supermercados, eh, centros comerciales, museos, las playas con un horario de, de atención, de apertura entre 6 y 18 horas. Van a entrar en vigencia a partir del jueves 23 de diciembre a las 00 horas y culminarán el domingo 23 de enero a las 24 horas, previa evaluación del Ministerio de Salud Pública. Lo que requieren permisos de intendencia, es decir, eventos públicos masivos, tampoco se van a entregar por la decisión del COE Nacional, por lo tanto también es de carácter mandatorio a nivel país. La ministra Garzón hizo un exhorto a las autoridades locales para la suspensión de eventos públicos y privados, es decir, bares, discotecas, centros de tolerancia, centros de convenciones, salas de recepciones, conciertos, procesiones, pases del niño y similares que se realicen en el espacio público. Aclaró que las personas pueden celebrar, pero con sus familias. Las medidas se evaluarán en enero del 2022. Reducción del impuesto a la salida de divisas. Vamos a bajar el... ...impuesto a la salida de divisas en un punto en el año 2022 a razón de 0,25 puntos por trimestre. Es decir, eso comienza el primero de enero. Narco Generalis. Yo entiendo las declaraciones del embajador americano como declaraciones puntuales... ...a un número de generales que ya se retiraron recientemente de la policía... Nacional. No se refiere a los actuales generales de la Policía Nacional. Por lo tanto, no debe haber ninguna incertidumbre e inquietud de que en el alto mando policial haya penetrado el narcotráfico. Crisis carcelaria. Una de las debilidades del sistema penitenciario es que no ha existido inteligencia penitenciaria, es decir, información que nos permita con certeza conocer por qué se produjeron las matanzas y quiénes son los que dieron los autores físicos y aut los autores materiales y autores intelectuales. Yo no puedo decirle hay responsables porque sería mentirle. Leonidas Isa. El señor Leonidas Isa es un anarquista. Él odia a la democracia. Él odia la institucionalidad del Ecuador. Este gobierno no se lo va a permitir al señor Leonidas Isa. Diálogo con las organizaciones sociales, siempre, por supuesto, frente a la anarquía. El peso de la ley, todo el peso de la ley.